y no, le cambiaron su asiento, saluda. Ya me voy parado, me tocó parado. Me tocó parado porque ya no lo veré. ¿Este? Ok. No, no, no, no, no, de no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, bronca, a mí nada más denme café, yo aquí me acomodo. Me tocó parado. Me tocó Me revisaron mi mochila como unos 20 minutos otra vez. Se ve siempre sospechosa. Como traigo muchas bolsitas, dijeron, no, hace este cuánto trae algo, y empezaron a revisar y nos dieron como 20 minutos, no, 15, ¿no? Sí. Bueno, pues ya vamos a buscar nuestra sala que es de Volaris, pero no sabemos, vemos, Viva Aerobús, pero no sabemos cuál es, así que a buscarle. Estamos en la sala de espera, les voy a enseñar, nos tocó piso, nos tocó piso, sala de espera, bueno, la situación es que está lleno, está lleno el aeropuerto, y bueno, esa es la primera. La segunda es que muchos ponen sus mochilitas. Y la tercera es que muchos de pronto se acuestan así en tres filas. Me da pena ir a grabar a las gente que están dormidas, ¿verdad? Porque pues, vamos a despertar. Pero sí, ahí los viajeros sean conscientes, ¿no? Las mochilas no se van a cansar. Y pues si se quieren dormir, pues sí, al salpicito ahí. Está más cómodo que, que ocupar cuatro lugares. Bueno, pues estamos esperando nuestro vuelo para Nuevo Laredo. Allá está ya está en nuestra sala después de mucha búsqueda pues según todo va a tiempo este ya vieron el título de este vídeo mi título está muy agresivo viajando en la peor aerolínea de méxico la quinta peor del mundo ahí les cuento y está lloviendo está lloviendo y bueno pues vamos a ver cómo nos va en este vuelo llegando a, a nuevo laredo nos volvemos a comunicar mientras vamos a ver unas imágenes de cómo nos va en el vuelo y nosotros seguimos aquí en nuestra sala vi hay piso nos tocó la sala vi piso hoy tener el pasillo libre, así como no abrochar su cinturón de seguridad hasta la indicación de la tripulación. Today we're expecting a high volume of passengers. To make our boarding process faster, please ask for support from our flight attendants to locate your seat and to find space for your baggage. As a courtesy to the passengers who are about to board, it is important to keep the aisle clear. As para mi video, esta cariño le cambian su asiento. Saluda. Ya me voy a ir parado, me tocó <tose> parado. Estoy porque ya no hay lugares. Hola caballero, ¿cuál es el número de aquí? 36. Eh, si alcanzo, o me voy parado. Adelante. Sí, eh. 36. ¿Ah, ¿Este? Sí. Ok. No, no, no, no. No de aquí. No de aquí. No de No de aquí. ¿Dónde? No me entiendo. Dice que está parado. Ah, sí. ¿Este está libre? Eh, no sé. Todavía está Sí me voy parado. No Ay, bronca, a mí nada más dame café y aquí me acomodo. Hola, <risa> Let's Me tocó los 36. Ya te digo. Sí. 36E. Eh. 36E, ok. A ver, hay una chinita que dice que no. Perdón. Ah, no. Es el sí, me dijo es como, no se confunde, me da miedo. Gracias. Estoy, estoy aquí con la chica de BioAerobús, ya me viene aquí por un cuernito. Ahí saludos a, a todos. Ahora que lleguemos al millón ya te vas a dar cuenta qué que canal es. Okay. Bueno, vamos a aparecer. ¿Son, Son dos cuernitos. ¿Qué botan hay que Este, Doritos machos. Y el refresco, este, una coca. Y el otro que puedes tener de refresco. Y bueno ya estamos en Nuevo Laredo ¿Cómo te fue tu viaje? Ay, frustrante. frustrante Me cambiaron mi lugar Pagamos más dinero Para que me dejaran en la ventana Porque yo no conocía Nuevo León Nuevo Laredo, ¿No, Laredo? <risa> Tampoco Nuevo León y, este, y que me cambié el lugar, me mandaron más atrás, me mandaron en medio como sándwich Como sándwich, así, bueno ya ustedes vieron, es un avión de, de tres filas y tres filas, un Airbus A321 este, Y bueno, el video se llama así, ya ves, eh, lo hicimos allá en Ciudad de México, se llama eh, Viva Aerobús la peor línea aerolínea de México Sí, es la peor en estos aspectos, el, los aviones son muy buenos, muy buenos, son Airbus 320, 321, muy modernos pero hicieron un sobrecupo, estuvieron metiendo gente de más, iba llenecito el avión Y bueno, el, a ella le seculeando. compré un boleto se secolio bueno, es que El piloto, pues son pilotos, pues me imagino que más baratito, ¿no? Pero bueno, sí, sí estuvo feo el aterrizaje El despegue se entendía porque nos dijo que va a turbulencia por la lluvia Cuando aterrizó yo decía, agarra el volante, agarra el volante Lo, se hizo así? Una señora delante de mí gritaba, ay, ay, <risa> bueno, sí, gracias a Dios que paró la lluvia Que si no, ¿cómo nos ha ido? No, este nos patina y nos cruza hasta Ya hasta, hasta Texas, Porque iba, sí, pero si sí, y, no. y luego se inclinaba así un montón de la viola eh, Estuvo divertido Con muchas turbulencias Sí, divertido, como la bueno, montaña rusa, algo así No, Nos comimos un sandwichito ¿qué tal estuvo tu sanduichito? No, estuvo súper bien porque la verdad sí es que con esas coleadas Que daba el piloto ya susto. me estaban dando ganas de volver El estómago y sí necesitaba como echarle Algo a mi pancita Pan para el susto Pan para el susto. susto, un, un bolillo y Chilango, sí. Pa, pa susto. Este, bueno, ¿de qué más experiencias tuvimos? Ahí, bueno, lo de tu, le compramos su, tu, tu asiento, pero el asiento no existía, era el 25. Ah, sí, no existía, era el, el de la puerta de escape. Y, de y no había asiento. Mitad, y cuando le dije a la chica, a la zapata, me dice, es que mira y o sea me señala y pues no había asiento, sí ya estuvo también, bien triste en donde me siento bueno el siguiente video es hacer un, me dieron un correo que, que mandó un correo con la situación que sucedió para que nos reembolsen esa sí. parte porque no se usó el asiento que nos sí. asignaron, sí no se vale, además muchos yo creo que ni siquiera pagaron por el asiento sí, de la iban litana. dormidos saben por qué porque iban dormidos, bajan la cortina y yo así, <ríe> yo quería ir viendo sí y la verdad estaba muy bonita la vista porque se despejó, qué será yo creo que por Querétaro, alcancé a ver unos pedazos, eran muy Sí, estaba muy, la mujer. montaña muy bonita Monterrey, la ciudad de las montañas y bueno pues ya, ya estamos aquí estamos esperando nuestro transporte. Este, nuestro, coyote. nuestro coyote se llama Cruz Arrios. Nos dijeron que lo esperáramos aquí. Cruz Arrios. No, no No, es no, no es va a ser, <risa> no a va a ser a puro cotorreo porque si no lo van a meter a Cruz Arrios. No, este, nos vamos a quedar en el hotel. ¿Qué te dije? Holiday Inn. Y ellos nos van a mandar un transporte. Le vamos a grabar ese, pero en otro video. Ese es otro video porque este ya se acabó. Bueno, recuerden suscribirse, manita arriba, compartir. Y bueno, de Viva Airbus Ahí sí les ponemos este. Si sí, un tache bastante mal. Bastante mal. Eso de que llenaron el avión. Todos eran... Las azafatas bien linda Ah, verdad. sí, sí. Ahí. sí muy, muy, muy amables. Muy amables y siempre muy cordial. En realidad el personal desde el mostrador se portaba muy bien. El problema es que algo alguien en el sistema llenó de vuelos de asientos, perdón, el vuelo Cambiaron asientos, o sea, hicieron un desorden por sobreventa Poquito, con uno más se van parados Bueno, y un dato que les quiero contar este, Venía lleno de gente como que se veía que quería cruzar así Digo, no, venían de turistas este Sí, venía gente muy, muy gente, venía mucha gente trabajadora. trabajadora Espero que haya mucho trabajo aquí en Nuevo Laredo Porque había mucha gente que venía con, creo que con venía, ganas de trabajar Venían de vacaciones de allá para sí, acá <risa> Venían de vacaciones Sí, yo creo que por eso se llenó el avión Porque este, no sé si están fechas de ya... Regresa Regresar a la chamba o de qué? A la pista. Bueno, y pues trataremos de conocer Nuevo Regresa a la pista. ¿no? Estamos aquí a espaldas, a la pista, sí, a respaldas del aeropuerto. Hay mucha seguridad. Esperemos poder grabar este zona fronteriza. Obviamente no se puede andar con la cámara por todos lados porque son zonas federales. No pueden grabar dentro del aeropuerto, ah, pero no. por ahí salieron unas tomas. Sí, de, pero no le avisen al gobierno. No, la decimos, lo que pasa es que eh, mucha gente se paraba y entonces decían que no porque la turbina todavía estaba andando. Todos los hacían moverse de la pista. Pero en realidad no graben en zonas federales, aeropuertos, puertos aéreos, puertos marítimos. Aunque como. es divertido como el puente que vamos a ir a grabar al rato, no graben ahí, <ríe> vamos a ir al puente este, Juárez, Juárez Lincoln se llama, porque la mitad es Juárez, es de nosotros, y la otra mitad es Lincoln. Bueno, pues ya, ya nos vamos, saludos desde Nuevo Laredo, suscríbanse manita arriba, compartir, hasta la próxima, dice el bebé, chao, chao.